Hola, qué tal, queridos amigos. Feliz día para todos. Hoy celebramos la fiesta de la anunciación del ángel a la Virgen María. Ese momento lindísimo de la concepción es la fiesta de la vida. Eh, en esta semana hemos estado celebrando en Colombia la Semana Nacional de la Vida e insistiendo en un acto político en defensa de la vida del niño no nacido, defendiendo al niño que no ha nacido para que tenga esa posibilidad. Nuestro país, mis queridos hermanos, el aborto como atenta contra la vida. ¿Cuántos niños se les ha cortado su derecho a nacer? Nos hemos interpuesto en esa vida que Dios ha generado y nos volvemos en enemigos. La Virgen María interceda por nosotros, nos ayude a caer en cuenta de la grandeza de la vida desde el mismo momento de la concepción. Y así como decimos, con oh María sin pecado concebida, Roga por nosotros, también nosotros defendamos defendamos la vida, muchas veces con nuestros gestos, con nuestras actitudes no colaboramos a veces el bullying que le hacemos a la mujer el peso que debe llevar la mujer en el estado de embarazo hace que, que nosotros mismos incluso aunque defendamos la vida al final no la estemos defendiendo que el señor todopoderoso nos ilumine y llene su gracia y su fortaleza Hoy sábado vamos a meditar San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué salud era aquel. El ángel dijo, «No temas, María». Has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de la vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos sorprende, mis queridos hermanos, esta palabra generosa de Dios. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo del ángel a la Virgen que, nosotros repetimos muchas veces cada vez que recitamos un Ave María, cada vez que recitamos el Santo Rosario, convierte en esa palabra de cariño y de amor a María. Pero a la vez aprendamos también de la Virgen a decir sí. Nosotros presentamos muchas veces el plan de Dios muy romántico, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, a veces es fácil entender el proyecto. No es fácil en un mundo vivir los valores pero María con valentía dijo: Sí, hágase en mí según tu palabra. Esta fiesta de la anunciación tiene que llevarnos a eso: a decir sí con valentía. Aquí está la esclava del Señor, aquí está este servidor, aquí está este hombre, esta mujer que quiere hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, que con la ayuda de la intercesión de María, cada día avancemos a la presencia de Dios. Un feliz día para todos.